Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas noches, noches a, a todos. <risa> Hola Lorena, eh, te queremos agradecer, eh, la verdad es que das ejemplo del dicho de que somos todos una familia. Eh, somos afortunados de tenerte en México, en Tamaulipas, en el Centro de Distribución Madero, creo que se llama, ¿verdad? Así es. Ese sí. es Madero, eh, porque estás ayudándonos con varias personas de, de nuestra red, que están en México, así que te agradecemos y nos gustaría que todos los centros de distribución fueran como ustedes, tan serviciales y sobre todo tan honestos. De verdad, Lorena, estás haciendo una labor espectacular, donde cuando de verdad que vemos a nuestra gente calificar, nos da muchísima alegría porque sabemos que están yendo donde personas honesta confiable y de verdad que para nosotros es un placer eh, que nuestra gente siga comprando en tu centro de distribución porque eres una persona confiable que sabemos que no nos vas a poder los puntos ni nada, siempre nos sorprende mm. de ver a nuestra gente calificado y sabiendo que es excelentemente atendida de tu centro de servicio. Así que te mando un, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y sigamos ayudando a esas personas que tanto nos necesita y así que le recomendamos a cada una de esas personas que tienen temor o miedo que le dan a joder la gente en el centro de servicio de Madero de verdad pueden acudir porque es una persona honesta y confiable. Muchísimas gracias y viva México, que los que encanta viva México. México. Este año vamos a ir allí porque nos han, tenemos en el y en México, así que... Así es, Lorena, queremos abrazarte, queremos darte las gracias de verdad, pero con un fuerte abrazo en vivo y en directo, porque estamos de verdad muy orgullosos de porque sí tenemos una familia en que confiar y que podemos decir de verdad, mostrar de verdad que vale la pena ir a tu centro de servicio porque eres una mujer de verdad muy muy honesta muchísimas gracias buenos días buenas tardes buenas, buenas noches, noches a, a todos, todos.